Bueno, pescando alrededor de los delfines, un verdadero espectáculo. Una belleza. Cientos y cientos de delfines ballenas, figurones de ballenas, toda. Una belleza. Arriba de la comezón, los atunes, estamos arriba de los atunes. Tomá, tomá. A ver, a ver, acelo. Guarda, yo estoy con pescado también. ¿eh? Cuando él pare, ya pleta ya. Estás corriendo, estás corriendo, ¿no? Porque cuando esté corriendo, porque corrió mucho. Bien, claro que para. Ahora después te vayas ahí. Está muy bonito está muy grande, no está en la red. ¡Adiós! Bueno! Se sí, lo han todo, se sí, lo todo. ¡Oh, sí, bien, sí! Bien, bien, bien!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 chiquito, es un mira mira que mira mira Hey. Adiós, ahí, ahorita sí, allá está allá el centro. A ver, ahorita sí, ahorita sí, ahorita sí, ahorita sí, I the heart.